Buenas tardes, eh, como pueden eh, ver, estamos una vez más en una de nuestras filmaciones en las oficinas de en los estudios de Prime State Public Adjusters. Estamos vestidos eh, para siguiendo las, eh, los consejos de todos los doctores y de las autoridades que debemos de protegernos lo más posible en eh, la situación para esta pandemia del coronavirus eh, me voy a quitar la máscara un momento para poder hablar con ustedes con eh, uh, mucho más uh, claro porque tengo la impresión de que no me están escuchando correctamente permito un momentito es importante que todos los que estemos eh, eh, que prácticamente en el mundo entero tengan una buena higiene, en sus manos se curan con máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me encuentro aquí con eh, uno de nuestros ayotes, señor Lauren Green, y uno mind trabajando, eh, todo el equipo de Prime State está trabajando full, eh, muchos de nuestros ayotes están trabajando eh, a través de internet, eh, estamos firmando muchos casos a través de eh, eh, por email, por fax, de acuerdo a las posibilidades de, de todas las personas. Eh, queremos, nos sentimos, eh, condolidos, eh, tenemos muchas condolencias por aquellos que han perdido eh, su vida con esta eh, terrible pandemia, y mis bendiciones las bendiciones de todo el equipo de Prime State Public Adjusters es para aquellos que están sufriendo eh, con, por esta terrible eh, eh, enfermedad. También reconocemos la, la, la labor y de todos los médicos, eh, de todas las autoridades sanitarias, los bomberos, los policías, etcétera que están exponiendo su vida en, en esta causa. Eh, no solo en Estados Unidos, porque hoy... No somos Estados Unidos, somos un pueblo a nivel mundial que estamos sufriendo por el coronavirus. Eh, le dejo saber también el motivo también de nuestra de, de esta afirmación, es que ah, la vida sigue igual, la vida sigue caminando, no importa eh, los tropiezos que nos ponga la vida, tenemos que seguir hacia adelante eh, y tratar de luchar con lo, con lo muchos o con lo pocos que tenemos. Eh, quiero dejar de saber en, en, en, la, en cuestión de seguro de que eh, todos aquellos que sufrimos eh, los daños por el huracán Irma, que hoy no sabemos si, um, si eh, las compañías de seguro o el departamento de seguro van a poner una extensión o van a, a decretar una extensión para el estacho limitecho para abrir cualquier reclamación nueva del huracán Irma. Por el momento eh, hoy eh, le dejamos saber que la fecha límite para los daños del huracán Irma, cualquier reclamación que quieran abrir nueva, es septiembre 10 de, 2016, de, de dos, septiembre 10 de 2020, ese es el deadline, el day of loss o el día de la pérdida es septiembre 10 del 2017, Solo que tenemos hasta el 2020, septiembre del 2020 para abrir cualquier tipo de reclamación. Eh, muchas de las personas están en su casa muchas de las personas no saben qué hacer eh, no sabemos en qué momento nos van a poner en cuarentena y pongas a pensar que uh, la vida como les dije hay que afrontarla y seguir para adelante y tienen que pensar en su propiedad que es una, algo muy valioso que, tienen, eh, que tenemos todos y que cualquier reclamación de seguro que tenga, si no quiere un contacto directo con, con el public, a Yoste, lo podemos hacer todo a través de uh, internet, a la, a fax, email, mail etc. Y nosotros lo, lo, vamos a trabajar full, el equipo de Price Day está al servicio de eh, todos nuestros clientes eh, atendiendo todos los casos nuevos del huracán Irma que están abriendo muchos casos pues se han dado cuenta de que los daños están ahí, muy tarde, pero los daños están ahí y estamos al servicio de todos ustedes para representarlos. Eh, también estamos en otros estados, eh, Nueva York, New Jersey, Puerto Rico, etc. También estamos trabajando full a pesar de las restricciones de las autoridades. Respetamos todo, eh, respetamos todas eh, las instrucciones de las autoridades mientras que podamos trabajar, aquí estamos representando a nuestros clientes. Cuando nos manden en una cuarentena para nuestros hogares, también estaremos trabajando al servicio de ustedes. Eh, conmigo se encuentra, como le dije, a eh, Wolfila Adjuster, eh, Lorne Green, y él también necesitaba, a, a, tenía la necesidad de explicarle a, a la audiencia eh, los, los beneficios de usar un el estacio limitado o el deadline que es pronto, como repito, septiembre 10 del 2020. Adelante, Mr. Green. Hi, I'm Lauren Green with Prime State Public Adjusters. Just to piggyback on what Mr. Jimenez, our boss, our CEO, as uh, just mentioned, and al español, uh, I would like to address that Any, anybody that's going through these uh, extraordinary times uh, with the coronavirus that... Uh, With respect to all of the ordinances that have been put in place, such as a limited uh, uh, gathering of people uh, and groups, uh, we are here to handle all of your claims. We'll work through internet so that we can minimize any type of cross-contamination and, uh, and really we got, we're here to fight this together. Uh, so we can really thwart a lot of the fears that are going into this, that we're here to help you through these trying times. Um, do keep in mind that even though this is going on, uh, until further notice, we are able to still handle Hurricane Irma claims at this point. Uh, the deadline is September 10th, 2020. Uh, the sooner you get on this, the better. Uh, <clears throat> again, we can make life easy for you by working through the internet. Anything needs to be done. Uh, we're here to help that way and then give, give you a peace of mind that we're adhering to all ordinances. Carlos, como CEO de French State Fabrica Juster, ¿Tienes algún conocimiento con esta emergencia nacional, no solamente nacional, es una emergencia a nivel mundial declarada? Si hacer un reclamo a su seguro, eh, las, pólizas, las pólizas comerciales eh, son pólizas totalmente, eh, eh, todas son diferentes y está en dependencia de lo que la persona compró. No quiero misleading a nuestra audiencia, pero estamos trabajando en eso eh, para estudiar bien el, el, la, el, la, la causa del daño, pero no quiero enfatizar en lo que es el business interruption con esta pandemia porque no quiero entrar y cometer errores y cometer errores de misleading y mal informar a nuestra audiencia. Estamos trabajando en eso igual que muchas personas más porque de verdad que todos estamos perdiendo dinero y lo siento por esos comerciantes que están perdiendo muchísimo dinero y no solo por los comerciantes sino las personas que trabajan para él, que son personas que viven día a día, cheque a cheque, y no saben qué va a pasar todavía. El futuro todavía no es cierto, pero tenemos que ser positivos, porque recuérdate que hay una persona que se llama Dios, y Él lo puede todo, y Él lo resuelve todo. Eh, le dejamos saber que ah, estamos aquí para ayudarlo, eh, estamos trabajando full time, como si... Nada hubiera pasado, lógicamente, con toda la protección del mundo, protegiendo a nuestros clientes, pero el teléfono a llamar es 305-595-9595, Prime State Public Adjustment. No sé si se le quedó algo a Mr. Green que quiera cerrar este video. Yeah, you can give us a call. We can handle all your business uh, interruption claims. Uh, we will review your policy. You can send it through us. Uh, to us through the in, uh, info at primestateadjusters.com uh, and our number again is 305-595-9595 Do give us a ring and we'll review any of your losses if you have uh, no access to property because of contamination or it's been locked down uh, do please immediately give us a call we will review your policy. Um, and we have Mr. Ya, Gracias. queremos despedirnos, no, no, no sin antes, a, eh, Nos sentimos eh, conmovidos por las personas que están sufriendo en el mundo entero con esta pandemia, y eh, lo único que nos quedamos es encomendarnos a Dios y ser positivos, que juntos vamos a vencer.